Recuerda que este Diplomado en Control Interno y Normas de Información Financiera lo vamos a hacer en cinco módulos, vas a poder tomar el Diplomado completo o si es tu elección, puedes tomarlo por móvil. La pregunta sería, oye, ¿qué vamos a ver en el módulo 2? En el módulo 2 de este Diplomado vamos a ver cómo se relaciona el Control Interno y la Información Financiera. Vamos a estar platicando en el transcurso de esta sesión cuáles son los objetivos de la contabilidad cuáles son los objetivos de la información financiera que es importante para la toma de decisiones de cualquier índole, incluyendo la fiscal. Vamos a ver cómo se relacionan las actividades de control interno, cómo se genera la información financiera a través de los procesos que tienen las empresas. Estaremos hablando del control interno en procesos productivos y cómo es importante para el tema de definir el costo, el costo de producción, el costo de venta en procesos productivos que pueden ser continuos o pueden ser por órdenes de producción lotes, en fin, toda esa diversidad de formas de hacer el producto nos va a llevar a tener un control interno que además de hacer eficiente el proceso productivo nos va a ayudar a generar información sobre el costo para poder determinar una adecuada relación con el precio de venta también vamos a ver qué tan vulnerable es la información financiera derivado de la ineficiencia e ineficacia del control interno, porque el control interno tiene que estar diseñado a las medidas específicas de cada entidad, de cada proceso, pero también tenemos que cuidar el tema de la implementación y obviamente el seguimiento y monitoreo, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre los estados financieros, en donde vamos a reflejar la información financiera y su análisis derivado de este tema de control interno, incluso con alcance fiscal para el tema de razón de negocio, ¿no? estaremos viendo la ineficiencia e ineficacia que se ha originado por las fallas de control interno en materia de cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. También vamos a ver cómo esa ineficiencia e ineficacia del control interno nos podría llevar a errores contables que requieran su corrección aplicando la norma de información financiera, la DIP-1, corrección de errores, que en resumen nos va a afectar en los resultados de ejercicios anteriores. Y vamos a ver unos temas que te voy a sugerir que esté preparando sobre el control interno productivo financiero contable y ahora con alcance fiscal ahora con el tema de el régimen simplificado de confianza de que si tributas y te tengo que hacer retención al 10% o al 1.25 el control interno sobre cancelaciones para poder considerarlo en el CFDI en el, eh, las devoluciones descuentos y rebajas todo eso vamos a estar platicando en este segundo módulo oye ¿cuándo va a ser el segundo módulo pues va a ser el 3 de marzo de este año 2022, en horario de 9 a 14 horas en la Ciudad de México, Recuerda es Presencial, pero para el resto de la República va a ser en eh, línea, así que no te lo pierdas. Los datos, contactos, lo vas a poder ver en este video, no lo olvides. Diplomado en control interno y normas de información financiera, una forma diferente de ayudar a controlar la información y obviamente evitar riesgos. ¿En dónde? En sus capacidades.